Hace par de meses que está sola Ahora le voy a tetear Yo me la voy a robar Ella es positiva en la historia Se ve activa y va toda Quiere salir a sudar Tiene todo el body natural Qué rico saber que ya no está con él Ahora corresponde subir el nivel Hoy no se lee el diario de ayer Pasarla bien, dime qué quieres hacer Ando en lana y con el F también a perderte volver a nacer No se pregunta lo que se puede ver Tú estás dura sin gym, yo te puesto pa' ti Tanto así cala matándote. No pierdas más tu tiempo. Te pago a recoger. Es rico saber que ya no Saber que ya no está con él Ahora corresponde subir al nivel Hoy no se lee el diario de ayer Vámonos a beber y pasarla bien Dime qué querés